La idea en, desde la administración y la contabilidad al hablar de temas de sostenibilidad eh, plantea las organizaciones en un sentido amplio y no solamente las que pueden ser sociedades anónimas sino también organizaciones más pequeñas eh, que no cotizan, organizaciones gubernamentales y, y en ese sentido la idea es eh, o lo que se aplica es la idea general del desarrollo sostenible. Y tiene que ver con que esas organizaciones, las acciones que tienen, sus impactos sociales y ambientales, eh, se trate de efectuar una aproximación o en algunos casos una mínima medición para tratar de que no perjudiquen a la generación actual y tampoco perjudiquen a las generaciones futuras. Como te decía, es el concepto de desarrollo sostenible aplicado a las organizaciones que al hablar de impactos sociales y ambientales, ahí sí en cada tipo de organización va a ser muy diferente y va a haber organizaciones con impactos ambientales eh, muy grandes y que tienen que ver con su propia actividad como la industria petrolera o la química, que va a tener una mirada de, de la comunidad y de la sociedad mucho más fuerte y más crítica en lo que tiene que ver con sus acciones y tratar de mitigar o minimizar el impacto ambiental que causan. Cuando en los países desarrollados, en muchos de ellos, hay contaminación, eh, lo que se hace es una acción conjunta con la municipalidad, con el gobierno, para tratar de minimizar eso que es excepcional. En, en nuestro país y en los países emergentes, en realidad, lo que, eh, frente a esa proactividad, lo que más bien hay es una remediación, que es una acción posterior eh, y que tiene mucho que ver con legislación que, eh, en algunos casos no existe legislación. Cuando existe legislación, a veces no está bien planteada para los casos que intenta capturar. Y cuando la legislación a veces es buena, eh, los decretos reglamentarios no están vigentes. Y cuando se aplica, en algunos casos, las multas son muy leves. Entonces la situación es, eh, el, el contexto legal lo que hacen los países desarrollados es que la empresa no contamine y en muchos casos no especule con contaminar. Cuando hablas de un contexto en el cual está generalizada la ilegalidad, hay que repensar la responsabilidad social porque claro. hay que tratar de eh, sacar a la empresa de ese sótano de, sí. de que, en el que está sumergido de la ilegalidad sí, sí, sí. y por otro lado generar cuestiones que tienen que ver con eh, voluntariado o sí. con cuestiones eh, que tienen que ver con eh, algunas acciones que sí. hagan las empresas por encima de, de su beneficio.